Yo soy Eva, soy, estoy viviendo estudiando aquí en Toronto y soy colaboradora en Youtube Project, bueno, haciendo la bienvenida a estudiantes que vienen nuevos. Eh, eh, mi función, o, sí, lo que, lo que yo hago es, eh, desde que, antes de que vengan, ya contacto con ellos para explicarle un poquito cómo es la llegada, lo que tienen, la documentación que tienen que tener preparada para entrar al en aeropuerto y demás. Eh, y una vez aquí, en las primeras 24, 48 horas eh, quedo con ellos para explicarles pues, eh, un poquito cómo moverse por aquí, haciendo la bienvenida, ayudándoles en los primeros días, digamos, para, para sentarse un poquito aquí eh, y tener como una persona de apoyo, pues, si necesitan alguna ayuda o lo que sea, pues eh, estar, que tengan una persona de apoyo. más o menos una vez al mes un evento para juntar a todos los eh, estudiantes que han venido con YouTube Project y, eh, y realmente pues, quien se quiera apuntar al evento. Eh, nos juntamos unos cuantos, eh, hacemos comidas y demás y, y pasamos un buen rato y es una buena, un buen momento, una buena manera de pues, conocer a más gente, de, de hacer amigos aquí.